Abra School Messenger. Haga clic en Sign Up. Escriba su dirección de correo electrónico. Use la misma dirección de correo electrónico que la escuela tiene de usted para Skyward Family Access. Invente una contraseña. Su contraseña debe tener al menos un número. Seleccione Estados Unidos como su ubicación y haga clic en Sign Up. School Messenger le enviará un correo electrónico de verificación de support -accounts -school messenger. Haga clic en el enlace que aparece en el correo electrónico. Ya en esta pantalla, haga clic en en Login. Escriba la misma dirección de correo electrónico que acaba de usar para suscribirse a School Messenger. Después, ingrese la contraseña que acaba de crear y haga clic en el botón azul Login. ¿Tenemos permiso para llamarle? De la flecha que apunta hacia abajo, Podrá ver diferentes opciones. Seleccione Yes, it is okay to call me at this number, lo cual se traduce Sí, está bien que se me llame a este número. Ahora haga clic en el botón azul Save.